Good morning, Australia. We are thankful to participate in this event organized by Victory University. It's 11 a.m. in Australia, while in Argentina it's just a 9 p.m. I am Estela Cordova, who has a degree in psychology. and one of the JED, Mas Master of Universo Psicológico, We are going to present a portion about social responsibility in community terms. I present Professor Alberto Fonticelli, writer and historian, who is going to talk about the evolution of the Cops and through the history. The professor Natalia Putti is going to talk about the general definition of the concept, perspectives about corporate social responsibility. Also, she is going to share the experience of working in it. At the end, I will analyze the aspect of community psychology in the subject. As I'm not very good at English, I'm going to speak in Spanish. Thank you very much, this was a present for you. Ok, eh, como decíamos antes, nosotros vamos a hablar eh, sobre responsabilidad social en clave comunitaria. Dentro de lo que es la conferencia, este tema, eh, entra, forma parte del eje que se llama Creando culturas inclusivas y comunidades saludables. Como les decía antes, me acompañan en este simposio la profesora Natalia Pucci y el profesor Alberto Fonticelli. Eh, la idea de este trabajo eh, tiene como eje central eh, la responsabilidad social. Y lo que, la, la mirada que le damos a esta noción, a este concepto, es una mirada en clave comunitaria, es decir, que como eje central, eh, o como ejes centrales, eh, vamos a eh, unir la responsabilidad social con la eh, psicología comunitaria. Eh, vamos a dar comienzo a la presentación que nos va a hacer el profesor Alberto Fonticelli, que nos este, va a acercar un poco la evolución del concepto de responsabilidad social a través de la historia. Les voy a dar la palabra y este, adelante Alberto, por favor. Bien. Good morning to everyone. I am uh, Professor Alberto Fonticelli, writer and uh, historian. Uh, I am very happy to be here uh, with you today and hope uh, you enjoy and understand what I am about uh, to tell you. Uh, I am not an English speaker, so will my presentation in my native language, Spanish. Uh, thank you very much. I will talk about uh, the origin and history of social responsibility. Responsabilidad social, origen y política. Um, a través de la historia vemos cómo las uh, ideas de la ayuda y la responsabilidad social ha evolucionado. Si bien el trabajo social se encuentra directamente ligado a la idea de, de, de bienestar social, esta toma de conciencia nos lleva a considerar eh, a la responsabilidad social como un elemento fundamental que enlaza las ideas anteriores. Intentaremos encontrar los orígenes de estos términos y definir el concepto. Eh, a partir de mm, la revolución industrial, eh, vamos a hacer un paso por la historia, ¿no es cierto? Eh, a través de la revolución industrial y como consecuencia de eh, la transformación producida por el industrialismo, eh, los cambios profundos en la sociedad, eh, es que la idea de lo social comienza a tomar mayor eh, importancia. Eh, Apuntados por los pensamientos de Benjamin Thompson en Alemania, de Thomas Chalmers en Escocia, eh, tengamos en cuenta que la era era industrial produjo eh, grandes cambios en el aspecto económico y social provocando en la comunidad enfermedades físicas y mentales que obligaron al estado a asumir un papel eh, más activo. Es así que comienzan a utilizarse los diferentes métodos de ajustes en el aspecto social con el fin de eh, apaciguar los ánimos revolucionarios eh, de la comunidad. Eh, con una marcada influencia de las ideas de Karl Marx y de Augusto Conte, haciendo su aparición el derecho laboral en 1822. Y eh, se legaliza el desarrollo eh, de las eh, organizaciones que eh, defienden los derechos del trabajador, como los sindicatos este, y otras. En 1834 se promulga la ley eh, que se crea... Eh, que crea la Casa de los Obreros, que brindan ayuda a los trabajadores. Eh, si bien esto comienza eh, a tomar forma en Inglaterra, es en los Estados Unidos donde se desarrollan grandes cambios, gracias a la destacada labor de, de Mary Richmond, pionera en el trabajo social, donde una concepción más individualista, eh, formando las técnicas y contenidos, el sistema y la teoría del trabajo social, convierten a esta ayuda en una profesión. El enfoque de Richmond toma impulso teniendo en cuenta la importancia del diagnóstico y tratamiento de las disfunciones, disfunciones eh, individuales, aceptando y aplicando eh, criterios y conceptos eh, de psicoanálisis. Después de la gran depresión de 1929, que afecta a todo el mundo, y con más fuerza al finalizar la Segunda Guerra Mundial, John Mayer Keynes, reformula la idea con una mayor intervención del Estado en la política económica social para lograr un pleno empleo, instaurando la idea del de Estado de bienestar. Si bien su política se basaba en aumentar la capacidad de consumo de la comunidad, también desarrolló cambios en la política social, como por ejemplo sistemas jubilatorios, la asistencia en salud y compensación por accidentes de trabajo, lo que trajo aparejado grandes cambios en la actitud de los actores sociales, quienes a partir de estas medidas y controles estatales se sentían más contenidos. Podemos asociar el Estado de bienestar en América Latina y específicamente eh, en nuestro país, en la Argentina, con las acciones del gobierno desarrolladas entre los años 45 y 55, con la presidencia de Juan Domingo Perón, donde se fortalece la intervención estatal. Por la vía de las negociaciones colectivas garantizadas por la ley, los salarios empiezan a eh, aumentar notablemente. El estado benefactor contribuye decisivamente a la elevación del nivel de vida eh, más allá de la economía, por las mejoras en la salud pública, los planes de vivienda, la construcción de escuelas y colegios, organizaciones del sistema jubilatorio, y en general todo lo relativo al, cam al campo de la um, seguridad social. Pero, ¿cuándo surge la idea de responsabilidad social? Existen diferentes ideas al respecto. Para el prestigioso catedrático y experto en responsabilidad corporativa, eh, Bernardo Kingsberg, esta idea se habría originado en los ensayos de Adam Smith, economista británico que explicaba que el interés propio de lo, que, de lo que promueve, digamos, el bienestar general, por lo que se podían hacer negocios de manera responsable en la sociedad, y si bien su génesis, la encontramos en 1906, eh, eh, se corporiza realmente en la década de los 50 en los Estados Unidos y 10 años más tarde en Europa, donde podríamos afirmar que eh, el objetivo se centró en la protección de los derechos humanos. Eh, ya en la década del 70 surgen las primeras asociaciones interesadas en esta novedosa idea, transformándolo en un campo de estudio. Eh, lo cierto es que después de la caída del muro de Berlín, estamos hablando ya de 1989, el mundo comienza un cambio fundamental tanto en el plano económico, financiero y del mercado como las consecuencias que estos cambios provocan en la sociedad. Al final de la Guerra Fría y de la lucha del capitalismo y del marxismo donde el primero ya no compite con el comunismo y sale al mundo empujado por la revolución tecnológica y el auge de la globalización eh, marcando el fin del keynesianismo eh, el cual había comenzado su decadencia a partir de ...de la crisis del petróleo de 1973. Eh, surge así la idea de la responsabilidad social a nivel empresarial... ...que según el profesor Bradley Goggins, director del Center for Corporate Citizenship... ...and Boston College, una institución dedicada a la promoción este, del programa... ...de la responsabilidad social empresarial. Eh, Goggins afirma que con el correr del tiempo y a medida que la globalización se ha ido eh, afianzando... O arraigando en el mundo ha aumentado la conciencia de la brecha social que esto provoca, eh, como así también el riesgo de ignorar el cuidado del medio ambiente, tal como la pobreza y la desigualdad que se hacen eh, cada vez más marcadas. Hoy por hoy las empresas aceptan dentro de la complejidad del mundo que la capacidad de permanecer eh, ya no depende solamente de los temas económicos, comerciales o financieros, este, sino que eh, las empresas mismas comienzan a impulsar estos temas, y no los gobiernos. Eh, esta idea fue prendiendo en el consciente de los empresarios poderosos, y diversas empresas norteamericanas comienzan a invertir en la educación empresarial, que cambiará la forma de pensar de los futuros líderes. Eh, de esta manera, los nuevos empresarios ya desarrollan la idea de responsabilidad de las empresas por sus acciones de justicia, y no por la caridad. Eh, vemos así que pequeños cambios pueden generar grandes resultados gracias a la evolución de las ideas de la responsabilidad social corporativa donde tanto la empresa como la sociedad adquieren un nuevo rol la empresa debe obrar de manera responsable al mismo tiempo que la sociedad debe ejercer el liderazgo que los nuevos tiempos exigen eh, en la actualidad todos los aspectos relacionados con la responsabilidad social en la empresa se encuentran en pleno desarrollo con iniciativas dirigidas a la apertura de desafíos y de oportunidades para este sector. Pero hablando en la Argentina, eh, aquí se destaca el licenciado Bernardo Kingsberg, economista, que ya lo había citado, sociólogo, contador público, pensador, reconocido sobre los temas de, eh, organ de, de estas organizaciones, y autor de múltiples trabajos que se han difundido a nivel, de, no solo del país, sino a nivel global también. Tal vez así que llamado aquí el padre de la responsabilidad social corporativa. Kinsen afirma que la idea de la empresa narcisista, la cual sostenía que la única responsabilidad de la empresa privada era generar beneficios a sus dueños, realmente fue una imagen que eh, se ha derrumbado en los últimos tiempos. Eh, de esta manera surge la nueva idea de la empresa filantrópica, la cual eh, involucra activamente a la relación empresarial con la sociedad. Contribuyendo en acciones específicas, como por ejemplo, eh, empiezan a tener las empresas un rol activo en el aspecto cultural, patrocinando museos, expresiones artísticas y hasta en las universidades. En conclusión, vemos en la actualidad que eh, la responsabilidad social empresarial viene avanzando a nivel mundial. A pasos acelerados y múltiples empresas se suman al Pacto Global de la ONU, que exige un mayor nivel de compromiso con los derechos humanos, libertad sindical erradicación del trabajo forzoso infantil, abolición de discriminaciones, control del medio ambiente y corrupción. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Eh, bueno, un gusto. La verdad es que muy interesante eh, tu este, aspecto y muy ilustrador. Eh, ahora vamos a dar paso a la profesora Natalia Pucci. Quien, como dije antes, nos va a hablar específicamente del concepto de responsabilidad social, sus generalidades y sus especificidades. Además de eh, compartir con nosotros su experiencia en el trabajo de campo sobre esta materia. Adelante Natalia, por favor. Gracias hello everyone my name is natalia pucci um, well we are from argentina i don't know if you have already known that <laughs> um i'm a teacher and also uh, i'm going to be um, i'm going to get my degree next year of public relationship uh, that is very related to social responsibility um, my presentation is going to be in spanish as well uh, as my my eh, bueno, eh, los, voy a hablar de los aspectos generales de la responsabilidad social en principio. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad social, aludimos a cómo nuestras acciones impactan en la sociedad. Se trata de una obligación de características éticas y morales, a partir de la cual cada uno de los, individu de los individuos que conforman eh, una comunidad Cuida y preserva todo lo que tiene que ver con las condiciones del entorno, así eh, se desarrolla una vida más saludable. Para ello, no solo es necesario analizar el impacto que las organizaciones, como venía hablando Alberto, eh, a lo último de, la, de las empresas, eh, tienen en la sociedad, sino también el papel que nosotros como individuos jugamos a través eh, del consumo de servicios y productos. La normativa vigente que regula eh, este aspecto de la vida en comunidad se caracteriza por presentarse a nivel informal. Quiere decir que eh, no hay una ley que regule lo que tiene que ver con la responsabilidad social. No es obligatorio. Específicamente en Argentina, las regulaciones en torno a este, a este tema se enmarcan en la promoción de acciones orientadas. Eh, eh, orientadas a la sociedad por parte de las organizaciones, empresas, organismos públicos, privados, etc. Eh, esto me lleva a hablar de la responsabilidad social empresarial, que eh, bien Alberto ya nos anunció. Eh, las empresas en este, en este caso persiguen un doble objetivo. Por un lado la parte comercial, y por el otro lado lo que tiene que ver con la imagen. Es decir, en el último caso, es notable distinguir que la imagen es un tipo de comunicación externa. Nosotros estamos comunicando a nuestros diferentes públicos a través de ella. Entonces, eh, la percepción que tienen eh, los públicos de ella eh, habla, habla mucho. Entonces, por ejemplo... Eh, las compañías eh, asumen a través de diferentes patrocinios un rol social mediante eh, el, las actividades artísticas, deportivas, culturales o causas comunitarias. Ahora bien, este punto reviste un permanente debate en la sociedad. ¿Por qué? Principalmente la duda se acentúa en si esto que realizan tiene que ver con una estrategia de marketing o realmente es un eh, es un auténtico compromiso con la sociedad. Eh, actualmente, a modo de estímulo, el cumplimiento de la responsabilidad social es considerado un valor, eh, dado que, que se constituye como una ventaja competitiva para las empresas y las organizaciones. Eh, además de muchos beneficios a los que acceden, por ejemplo, eh, cuando eh, pueden tener deducciones impositivas, etc. Lo cierto es que en, en nuestros días las empresas persiguen con posicionarse como actores sociales, eh, sin embargo, ya no es suficiente pagar salarios, ser contribuidor fiscal, etc. El entorno exige a las organizaciones eh, un mayor compromiso. Eh, en términos de responsabilidad social, se apunta a que las empresas le devuelvan a la sociedad algo de todo lo que la sociedad les ha dado. La pregunta que se impone en, en, este, en este caso es, eh, respecto a la responsabilidad social, si cumple con este objetivo, si es, eh, lo, lo, que está, si es lo que están haciendo las organizaciones, tiene que ver con eh, una necesidad sentida de la sociedad. No es objeto de este trabajo eh, indagar sobre el debate instalado del por qué las empresas realizan actividades de eh, responsabilidad social, sino cómo lo hacen eh, y qué es lo que hacen, digamos. La idea es que podamos responder eh, a estas demandas de la comunidad, eso es lo que buscamos, esa es nuestra pregunta. Realmente, las acciones que hacen, la, eh, que hacen las empresas con, con la responsabilidad social empresaria tiene que ver con una respuesta a eh, cuestiones que la sociedad pide, digamos, la comunidad pide, o simplemente tiene que ver con esto de la imagen y estrategias competitivas que veníamos hablando. Eh, respecto a, los, a la responsabilidad social pública eh, y gubernamental, eh, tiene, eh, la tiene el Estado, eh, a través de las instituciones, administraciones que lo conforman y que tienen a su cargo, entre otras cosas, diseñar, ejecutar eh, políticas públicas. Estas se concretan a través de leyes, regulaciones, decretos y una serie de normativas que tienen impacto directo eh, sobre sus ámbitos de gestión. Eh, en el curso de la actividad gubernamental es necesario resaltar el papel importante que, tienen, eh, que, tiene, que tiene el Estado de esto, doblemente importante, porque por un lado eh, la responsabilidad civil hacia la comunidad y en, eh, la responsabilidad civil, perdón, la responsabilidad social eh, que tienen sobre eh, los ciudadanos, y por otra parte, eh, a modo de ejemplo, digamos, porque son un ejemplo para la sociedad. Nuestra sociedad nos muestra una diversidad de carencias que necesariamente requieren una reestructuración. Eh, el Estado, con sus mecanismos vigentes, resulta ineficiente para la satisfacción eh, de estas necesidades. Es entonces cuando la responsabilidad social de la sociedad organiza, eh, organiza a través de diferentes grupos, organizaciones, eh, asociaciones sin fines de lucro, eh, en donde juegan un papel muy importante, pues es eh, a través de la acción y participación de estos que se podrían cubrir estas carencias de las que estamos hablando eh, del Estado, digamos. Bien, eh, ahora hablando bien eh, puntualmente de lo que tiene que ver con la responsabilidad social en clave comunitaria. Eh, si bien la responsabilidad social es un hecho y existe una creciente concientización sobre este tema, no menos cierto es que la mayoría de las iniciativas al respecto, eh, es decir, las acciones concretas que llevan a cabo las empresas orientadas a la sociedad, se caracterizan por acciones propuestas de manera intempestiva, que es esto que venía diciendo, que no responden a una necesidad sentida por la comunidad. La responsabilidad social comunitaria, en clave comunitaria, se propone justamente zanjar esta brecha. La propuesta es diseñar políticas conjuntamente con las empresas y la sociedad desde la comunidad misma, involucrando a los individuos, a las empresas y a los diferentes niveles de gestión gubernamental. Todos estos entes que fuimos viendo hasta ahora. El propósito último del presente de trabajo se orienta a generar un espacio de reflexión e intercambio que promueva el diseño de políticas públicas con base comunitaria en torno al desarrollo de una mejor calidad de vida para la comunidad, en general a través de la eh, implementación de acciones de responsabilidad social. Propiamente desde el trabajo de campo, en lo que fuimos denotando eh, con mi equipo de trabajo, eh, que desde la actividad laboral, lo que se realiza en responsabilidad social empresaria, propiamente dicha, eh, tiene que ver mucho eh, hoy en día con, lo que, con el ámbito educativo. Eh, la, las, las actividades de responsabilidad social empresaria están orientadas a este ámbito de la educación. Eh, generalmente se tercerizan estos, estos trabajos en agencias que no son propiamente de las empresas, realizan un proyecto y se va a, por ejemplo, a escuelas eh, a realizar un taller de lo que tiene que ver la empresa. Eh, por ejemplo, una empresa de seguros, eh, de vida, realiza talleres en escuelas primarias, eh, que eh, la idea es eh, preservar la vida y la de los otros, justamente, es, un, es, es una empresa de seguros de vida, entonces, eh, a través de estos talleres se busca que los niños entiendan lo que es preservar la vida, lo importante que es preservar la vida de uno y del otro, cuidar al otro. Entonces, por ejemplo, eh, la actividad uno eh, se realiza eh, a través de la historia de un personaje, inventado y creado específicamente para la actividad, Um, un, la vida de Arturito, que es un nene que tiene las características de los niños que asisten al, al taller. Y se van eh, sucediendo diferentes eh, situaciones cotidianas en las que los niños tienen que responder y poder ayudarnos a, eh, eh, digamos, a, a resolver las situaciones. Eh, con todos los contenidos que se ven en, acti en esta actividad después se, se realiza una actividad lúdica, un juego, eh, donde los niños pueden eh, poner en práctica todo esto que se, que se vio, que se reforzó eh, en la actividad 1. Eso por un lado eh, en una, acti una actividad que realiza eh, la empresa de seguros. Hay otra empresa de lácteos, eh, también acá en Argentina, que realiza talleres de alimentación saludable, en el nivel inicial y en el nivel primario. En el nivel inicial eh, siempre se buscan recursos que lleguen a la, a, la edad, eh, a la edad correspondiente. En este caso, los niños de 3 a 5 años, eh, por lo cual eh, se realizan eh, recursos, por ejemplo, de dramatización, eh, se hace una, dramatiz una dramatización de una situación cotidiana de una niña con su madre en la que van hablando de el, que la importancia del desayuno, de los alimentos saludables, de incorporar diferentes alimentos eh, en la dieta, etcétera. La actividad 2 eh, está llevada a cabo por, por títeres eh, que se utilizan como recurso para que sea más significativo el, digamos, el taller. Y por último, a través de actividades de intercambio, eh, en el taller es, lo que se busca es que todos estos contenidos que se vieron en los talleres puedan ser, eh, digamos, se puedan... Eh, eh, tomar la prueba de que los niños lo, lo captaron, digamos, lo que es la alimentación saludable. Entonces, eh, referido al trabajo de campo propiamente dicho, eh, como ejemplo de cosas que se realizan acá en Argentina. Ya estamos. Gracias Natalia. Bueno, muy interesante también, sobre todo. puedes continuar. Ver. Eh, gracias. Eh, sobre todo lo que tiene que ver con eh, las, las acciones que se llevan a la práctica eh, sobre Estela todo hablando de la psicología comunitaria eh, okay. perdón eh, tengo una interferencia ¿Podés mutearte Natalia gracias gracias te eh, decía vol volvemos eh, gracias Natalia, eh, bueno estábamos viendo el aspecto del trabajo de campo y sobre todo que se realiza en nuestro país en Argentina. Ya tenemos un primer pantallazo de cómo este concepto que para mí esta noción de responsabilidad social es eh, eh, una herramienta súper potente, ¿no? es muy potente, muy vigorosa y la idea de pensarla en clave comunitaria justamente es dotarla de todas las herramientas teóricas eh, y todos los recursos que aporta la psicología comunitaria para justamente poder eh, finalmente realizar este, digamos, este acercamiento del que hablaba Natalia, ¿no? esta distancia que hay entre las acciones que lleva a cabo, eh, o que llevan a cabo las distintas organizaciones. Eh, digamos, en, en la búsqueda de cumplir con esta responsabilidad social, que para mi gusto eh, yo la pongo entre comillas, ¿no? Porque hasta qué punto esas acciones responden verdaderamente al, eh, al, al sentir de la comunidad, a las necesidades de la comunidad, ¿no? Como, como estamos acostumbrados a pensarlo desde la psicología comunitaria. Bien, en ese sentido es que nosotros pensamos justamente una... Eh, una estrategia, un abordaje, eh, como decía antes, dotándolo de todas las herramientas que nos aporta la psicología eh, comunitaria. Para, para eso eh, lo que nosotros hacemos es eh, tomar algunos conceptos fundamentales, eh, más, más bien en términos generales, de, de la psicología comunitaria y después vamos a ir explicando algunas otras herramientas que vamos a ir tomando. En principio, partimos de la idea, o sea, no, no, no me voy a eh, eh, eh, digamos, eh, expandir demasiado en, en, en lo que es la psicología comunitaria porque entiendo que, que todos los asistentes a, a esta conferencia eh, tienen muy en claro eh, de qué se trata. Pero bueno, nosotros tomamos de la psicología comunitaria eh, esta idea que plantea de centrarse eh, en el estudio de los factores psicosociales que posibilitan el desarrollo, eh, la promoción y justamente eh, llevar el control eh, de, de, de la situación y el poder a los individuos que integran la comunidad. Eh, justamente esta idea promueve eh, la potencia que los individuos de la comunidad tienen para resolver sus problemas para poder identificarlos y para poder encontrar eh, aquellas eh, respuestas que sí se adecúan a sus necesidades. Eh, en este sentido, vamos a tomar tres eh, aspectos básicos que nos aporta eh, eh, la psicología comunitaria, que tiene que ver con la autogestión, la comunidad autogestiva, eh, centrar el poder en la comunidad, esta idea de devolver, de ¿no? Eh, un poco eh, este poder que la misma comunidad ha delegado en, en muchos representantes, organizaciones e instituciones, incluso hasta en organismos gubernamentales como puede ser también eh, el Estado formando parte de esto. ¿no? Eh, bueno, volver a ese poder acentrado en la comunidad, es el individuo organizado desde su comunidad el que tiene el poder para transformar su realidad que en cada caso es diferente, y esto es lo, eh, lo, lo, lo, lo interesante y lo innegociable desde el eh, enfoque de psicología comunitaria, ¿no? que tiene que ver justamente con la particularidad de cada realidad que se centra en el seno de la comunidad. Por lo tanto, es eh, indiscutible pensar que exista alguna eh, otra mirada eh, más certera que la propia comunidad para conocer cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades y de qué forma solucionarlo. Eh, también tomamos desde el abordaje comunitario los aportes de eh, una pionera en este tema, conocida por todos nosotros, que es Marisa Montero, ¿no? eh, que justamente ella hace hincapié en la, en la concepción del desarrollo humano en términos de propiedades eh, que se van reforzando mutuamente. Y ella habla de cualidades eh, de, de diferentes dimensiones, de diferentes niveles y que eh, todas tienen que estar en equilibrio, justamente eh, en un equilibrio permanente. Habla de cualidades eh, que tienen que ver con las necesidades personales, tienen que ver con las necesidades relacionales y con las necesidades colectivas. El equilibrio de estos tres aspectos, va a lograr lo que Manisa Montero considera el bienestar para esa comunidad. Eh, ella habla de sinergia y balance entre estas necesidades. Es lo que va a generar eh, un verdadero bienestar. Eh, cuando hablamos de psicología comunitaria, hablamos del de el rol activo de la comunidad. ¿verdad? Este, hablamos del rol activo de la comunidad, hablamos de... Eh, la participación de la comunidad, ese rol activo que se manifiesta a través de la participación de la comunidad. Es imposible pensar acciones eh, comunitarias sin la participación de la comunidad. Eh, bueno, en los ejemplos eh, que por ahí eh, la profesora Natalia nos, com nos comentaba, vemos cómo un agente externo a la comunidad eh, decide y selecciona determinado tipo de... Eh, acciones eh, en ese supuesto cumplimiento con la responsabilidad eh, social de la que hablábamos. Sin embargo, volvemos al, al, al cuestionamiento. ¿Es eso lo que necesita la comunidad? ¿O esta comunidad necesita una cosa y la otra comunidad necesita otra? Eh, yo, yo, a mí se me ocurre pensar, por ejemplo, en, en los niñitos que están eh, aprendiendo, de acuerdo a estos talleres, eh, el sentido del cuidado de la vida y del cuidado de los otros. Eh, o también en aquellos niños que están aprendiendo cómo es una alimentación saludable. Y que cuando llegan a la, a la casa, tal vez, eh, o, a, o a, su, a su barrio, digamos, eh, ta, ta, tal vez justamente la, la, la concepción de la alimentación es otra. Es decir, cómo logramos compatibilizar... Este discurso que escuchó en, en, en un taller, en la escuela, pensado por una empresa, que no se sentó ¿m? con la comunidad a ver de qué manera esa comunidad se alimenta y cómo estos niñitos podrían incorporar la noción de alimentación saludable. Por eso consideramos que esta, este tipo de acciones eh, son acciones aisladas, ¿m? y en este sentido pierde sentido y pierde eficacia una herramienta tan potente como es la responsabilidad social, porque, digámoslo, digamos las empresas, en pos de dar cumplimiento a esa responsabilidad social, la realidad es que se encuentran haciendo acciones, solo que lo que tenemos que pensar es que no lo estarían haciendo de manera adecuada, porque no estarían eh, incorporando un diagnóstico, eh, digamos, la participación de la comunidad para establecer una planificación conjuntamente con la este, comunidad para poder identificar cuáles son las necesidades y de qué manera ese recurso tan potente que tiene la organización y que pone a disposición de manera aislada podría convertirse en un verdadero recurso que capitalice la comunidad. Eh, entonces... Eh, Decíamos que eh, a partir de, de esta idea de, de, de la clave comunitaria, eh, toda acción involucra y no es de otra manera la participación de la comunidad. Eh, entonces este es un poco el, el, el centro eh, que nosotros queremos resaltar de nuestro, eh, de, de, de nuestro tema y, y es esto que hemos elegido compartir con ustedes. Para eso, lo que nosotros pensamos es un, un, un modelo, una propuesta, un, un, una forma de este, poder llevar a cabo esto que estamos diciendo. Para eso tomamos, además de los aportes que ya hemos mencionado, tomamos algunos aportes eh, que eh, nos brinda eh, Milanese con su modelo ECO2. El conocido modelo ECO2 eh, que, eh, digamos, y nos propone o nos plantea o nos acerca esta idea del tratamiento comunitario. Bien, la idea del tratamiento comunitario, del dispositivo de tratamiento comunitario, nosotros lo pensamos como un dispositivo estratégico eh, que justamente tenga por objetivo eh, llevar adelante eh, el diagnóstico de la comunidad eh, y para poder justamente identificar cuáles son las, las necesidades de cada comunidad y cuáles pueden ser aquellas acciones que terminen representando una herramienta o un recurso genuino ¿eh? en la comunidad. Bien, para esto nosotros, eh, o sea, siguiendo el modelo de, de Milanese eh, se trabaja con actividades de enganche porque claramente esto es como cuando uno va al psicoterapeuta ¿no? Eh, uno va al psicoterapeuta y por más que el, el psicoterapeuta nos diga eh, bueno, hábleme de sus problemáticas, como que el proceso que cada individuo tiene que hacer para poder identificar cuáles son sus problemáticas, eh, se realiza a través de la implementación de muchas estrategias. De la misma manera eh, ocurre con eh, el, el trabajo con la comunidad. Es decir, eh, de ninguno, no, nosotros no vamos a lograr que la comunidad pueda eh, llevar a cabo un diagnóstico de sus necesidades, si no utilizamos algún dispositivo. Muy bien, las actividades de enganche, que pueden ser, eh, digamos, se utilizan mucho actividades deportivas, actividades artísticas, eh, algún tipo de actividad que eh, concentre el interés de la comunidad. Y es a partir del trabajo, a través de estas actividades, donde, con la implementación de estrategia uno logra comprometer a la comunidad para un proceso de autoconocimiento, para poder identificar cuáles son las representaciones sociales que están este, imperando en, en la comunidad, y para que a partir de ese proceso la comunidad pueda identificar cuáles son sus necesidades sentidas, genuinas. Porque incluso, hasta si uno va a una comunidad y eh, directamente pregunta, ¿cuáles pueden ser sus necesidades? Lo más probable es que la respuesta inmediata sea algo que no tenga que ver en absoluto con la necesidad real y genuina sentida por la, eh, eh, por la comunidad. Eh, en, en este sentido, es interesante eh, justamente utilizar estos, eh, estas actividades para llevar a cabo este proceso ¿sí? que requiere... Eh, un trabajo conjunto, y es a partir de ahí que nosotros vamos a poder, a poder estar en condiciones de realizar un diagnóstico estratégico que se realiza con la participación de la comunidad. Eh, otro elemento que nosotros utilizamos es este, la investigación-acción, ¿no? justamente teniendo en cuenta este aporte tan importante que implica que es el, el, la sola presencia... ¿m? De, de, de nosotros y la, so, la sola puesta en marcha de la comunidad ya genera un cambio, ya que genera una activación y cómo a través de esta acción y del poder hacer va transformando la realidad y cada vez la comunidad se hace conocedora de su propia realidad, de cuáles son sus este, intereses, cuáles son sus desafíos y qué de qué manera poder solucionarlos y llevarlos adelante. Eh, bien, como les decía, hay múltiples actividades de enganche que se pueden realizar que, a ver, en términos eh, menos catedráticos o menos académicos, podríamos decir, es el, el disparador, es el, el motivo que involucra mm, por detrás de un proceso que va llevando a que justamente los integrantes de la comunidad puedan acceder a este, entrar en este trabajo un tanto más profundo. Eh, bien, entonces lo que nosotros eh, nos planteamos desde los aportes de Milanese es un dispositivo de trabajo comunitario, nosotros lo llamamos eh, DTC, ¿m? dispositivo de trabajo comunitario, que tiene por objetivo justamente realizar un diagnóstico estratégico eh, para poder, a través de las actividades de enganche, lograr eh, acceder a las necesidades de la comunidad. Otro recurso que utilizamos es el taller reflexivo participativo, ¿no? porque es, es una modalidad que eh, es bien relajada, es convocante, es, es amigable, y eh, eh, minimi, minimiza el umbral de acceso. Es decir, cuanto mayor eh, estructurado sea el espacio, más distancia eh, se va a producir en la accesibilidad ¿sí? de, de quienes forman parte de la comunidad para, para poder este, llegar a ella. Bien, como conclusión, podríamos decir que eh, nuestro trabajo se basa en la utilización de la psicología comunitaria, y les diría ya a esta altura de, de todas las... ...herramientas que nos aporta, eh, como el medio de abordaje para la implementación de acciones... Eh, ...de responsabilidad social empresarial, orientadas a dar respuestas concretas a las necesidades sentidas por la comunidad. Y no de otra manera, es decir, de algún modo estaríamos apuntando a optimizar esos recursos... ...que eh, de por sí las organizaciones ponen al servicio de la comunidad o de la sociedad de manera eh, infructuosa se diría, porque no estaríamos logrando este objetivo mayor, que sería dar respuesta a las necesidades reales de cada comunidad. Bueno, eh, esto ha sido todo eh, nuestro, nuestro aporte, esperemos que haya sido de vuestro interés, y eh, bueno, Daniel, no sé eh, cómo, cómo sigue la... la eh, la, la modalidad. Eh, supongo yo, no sé cuántos eh, participantes tenemos, podríamos abrir el, la, el evento para ver si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere eh, hacer algún comentario. Perfecto, sí. Si el comentario los escuchamos. Si hay alguna pregunta. ¿Me escuchan? Sí. sí. Hola, soy Liz Rodríguez de Puerto Rico. ¿Cómo estás? Bien, déjame prender la cámara aquí. Yo debo, debo admitir que me tomó por sorpresa que activaran las cámaras. De hecho, la primera, <risa> la primera conferencia que entre rápido cerré todo porque no, no estaba lista para eso. <risa> eh, no, eh, es la primera vez que escuchaba como un vínculo de colaboración entre la psicología comunitaria y empresas. Por uh -huh. lo menos en Puerto Rico siempre lo que yo he visto es el vínculo entre la psicología industrial organizacional, que ya ¿verdad? de por sí, por su especialidad y en lo que se enfocan, pues sí eh, los vemos más trabajando en las empresas. Pero no uh -huh. había pensado en psicología comunitaria y, y me pareció súper interesante y bien chévere. También, eh, y como un posible área de, de ¿verdad? De, de campo para explorar también aquí en Puerto Rico, uh -huh. explorar eh, si eso ocurre y si no ocurre, ¿verdad? Cómo potenciar eso. Eh, me pareció interesante cuando la compañera habló de que no les interesa tanto cómo, eh, por qué lo hacen, sino cómo lo hacen y qué es lo que uh -huh. hacen. Uh -huh. eh, porque, bueno, yo primero voy a pensar, bueno, lo hacen porque obviamente es una estrategia de, de mercadeo. De hecho, cuando ella mencionó eso, recordé un cuestionario que me llegó hace un tiempo, eh, era con propósitos de mercadeo. Entonces, una de las preguntas que me hacían era, eh, no recuerdo exactamente la pregunta, pero era eh, si yo valoraba una compañía... Y entonces me daban unos criterios, entre ellos servicio al cliente y eh, ofrecía eh, que si estuvieran disponible una página en línea. Y entre las opciones me daba que hicieran la bolsa social. <ríe> Así que en sí. efecto, eh, eh, para estas empresas es um, tienen presente que esto es una estrategia que mucha gente lo ve como eh, les llama la atención y también atraen clientes a las compañías. Claro. Pero entonces me parece interesante que a ustedes lo que in le interesa es, eh, es cómo, cómo hacen eso y entonces potenciar eh, ese, esa labor de bienestar social para que entonces eh, los labores que hagan vayan acorde a las necesidades de la comunidad. Exacto, exactamente. Esa es la idea. Y entonces eh, tengo una pregunta en torno a los temas que estaban hablando y ahora está la situación del COVID-19. Sí. Uh -huh. eh, no sé si tiene alguna reflexión sobre eso, sobre el bienestar social, este, la responsabilidad corporativa y todo este asunto del COVID, si están haciendo algo eh, respecto a eso. Mira, eh, lo que nosotros estamos desarrollando ahora y potenciando mucho es todo lo que tiene que ver con eh, el, eh, digamos, el acercamiento de herramientas online a, a todo tipo de organización que así lo requiera a través de nuestra, nuestra página para justamente poder zanjar un poco lo, el término que usó la profesora Natalia, que me, que me quedó como, como grado, para poder justamente zanjar esa, esa, esa distancia que, que, se, que, se, que se ha profundizado y que se ha encrudecido eh, eh, con el tema de COVID. Entonces, eh, la idea es que eh, nosotros buscamos eh, constituirnos en un recurso que pueda acompañar este, este momento ¿no? tan, tan complejo por el que estamos atravesando todos y que no nos dejó llegar a, a Australia eh, en vivo. Será por otro momento. Así es, ya hay supuestamente una vacuna por ahí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, ojalá, ojalá. Toda Así nos podemos encontrar todos. Gracias, Estela. Gracias, Gracias por tu comentario. Eh, Estela, ¿te podría pedir si dejas de compartir la pantalla, si nos podemos ver todos? Eh, claro, la... claro, claro, claro. Eh, espera un segundo que ya. Ahí estamos. Ahí Bien. estamos. Ahí se ve mejor. Gracias por tu comentario, Félix. No sé si alguien... Tenemos un par de minutitos más antes de que termine la sesión. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Pero yo tengo otra pregunta. Este, ahorita hablaste como que en el slide había algo de, musica, de música. Sí, como actividad eh, de enganche. ¿Qué es actividad? Eh, eso eh, forma parte de alguna actividad de enganche. Pueden ser, es decir... La actividad de enganche tiene por objetivo justamente atraer la asistencia de los integrantes de la comunidad, ¿verdad? Porque lo que nosotros buscamos es trabajar a través de la participación de la comunidad en este diseño estratégico. Ahora, si yo voy a la comunidad y digo, vengan que vamos a hacer un diseño estratégico, todo el mundo me va a mirar raro y me va a decir, adiós que te vaya bien, Ahora, si yo, a través de actividades de enganche, voy logrando llevar a cabo un proceso, desplegar un proceso, la comunidad, los integrantes de la comunidad, van a ir, sí, eh, no solamente eh, apropiándose de ese espacio, sino que van a ir, a, a partir de, de, de determinadas eh, estrategias que uno va implementando, pudiendo in, ingresar en esta... Revisión sería de poder identificar muy, muy bien las características de la comunidad, cuáles son las representaciones sociales. Es decir, nosotros porque estamos en un contexto donde estamos hablando más desde lo teórico. Pero la verdad es que ¿cómo hago yo en una comunidad para poder trabajar sobre sus representaciones sociales? Tengo que poder conocerlas. Y para poder conocerlas necesito que la comunidad participe en actividades. Bueno, para esto están las actividades de enganche, lo que se llama así teóricamente. Dentro de esas actividades de enganche podéis utilizar deporte, arte, eh, huerta, hay, hay muchas actividades que se pueden utilizar este, para justamente generar ese espacio. Gracias. No, yo quería hacer un comentario sobre eso. Tengo dos ejemplos, ahora que mencionaste lo de huerta. No sé cómo... Yo soy argentino, obviamente, me escuchan el acento. Pero yo me fui hace un, unos años y estoy un poco... Como que perdí el contacto con lo que está pasando en Argentina. Pero el tema de la huerta me parece interesante. Acá, por lo menos en Australia, hay eh, algunos ejemplos de jardines comunitarios. Y la claro. idea es esa. Que promover... Porque a veces es difícil, como decir, para usar la palabra que usás vos, es, es como... Eh, cerrar o acortar la zanja entre lo teórico y lo práctico. Claro. Me parece que el jardín comunitario es, es eh, una idea bueno. interesante que acá por lo menos tiene, tiene un poco de, de respuesta. Acá se está mucho, Daniel, justamente como una actividad de enganche que no la, no la quisimos poner en el Power porque es muy difícil que desde otros lugares la puedan identificar, pero por ejemplo, las mateadas. O sea, reunirse en los barrios a un grupo de mateadas y bueno, a partir de ahí la gente comienza a, a hablar de, acerca de sí, de lo que pasa, de cuáles son los problemas de la comunidad, empiezan a conocerse, se empiezan a eh, involucrar y a comprometer con un objetivo común de la comunidad, que es, es eso es lo que uno tiene que generar eh, desde un primer momento para poder avanzar. Si no, siempre estamos haciendo lo que justamente estamos criticando, que es desde un lugar que no es la comunidad, identificar nosotros cuáles son las eh, necesidades de la comunidad, que en realidad es lo que nosotros creemos que son las necesidades de la comunidad. ¿Me entienden? Es decir, la idea justamente es que eh, uno de los conceptos que trabaja Milanés es esta idea de, de abajo para arriba, dice Milanés, ¿no? Es, o sea, las necesidades eh, es, surgen de abajo para arriba. Es en el seno, de la, en las bases de la comunidad, más allá de eh, un montón de otras herramientas de las que habla Milanese, eh, que se requieren para ir conformando ese de abajo hacia arriba. Pero bueno, esa es la idea un poco. Totalmente, suena súper interesante y me parece que quizás sea el futuro como para empezar a cambiar un poquito, eh, no sé cómo es la situación en Puerto Rico, pero me imagino que debe ser, en Argentina por lo menos es, eh, en algunos eh, me sale la palabra pocket de la comunidad, Son, se nota que hay bastante para hacer y me imagino que debe ser un, un problema eh, al largo de toda Latinoamérica. Y eh, estamos... sí, sobre todo teniendo en cuenta que el recurso, fíjense que está, porque está, pero está mal usado. Entonces la idea es encauzarlo. En Puerto Rico particularmente con los últimos desastres naturales, con el huracán María. Este, uh -huh. Los terremotos que hubo a principios de este año, pues eh, se ha visto mucho eh, la gestión auto comuni eh, com eh, comunitaria, ¿no? la autogestión. Uh -huh. y de hecho, hay tanta desconfianza en el gobierno que cuando ocurrió de los terremotos, eh, el gobierno solicitó a, pues a, a los puertorriqueños y puertorriqueñas que enviaran artículos a alguna sede que ellos la establecieron. Nadie llevó nada, todo el mundo se tiró para el sur porque claro. es la desconfianza, entonces a partir de María, esa autogestión comunitaria, también yo no sé si han escuchado de Casa a Pueblo en Adjunta que esta organización que promueve la auto, la energía sustentable a través de placas uh -huh. solares este y promueve también la autogestión comunitaria como las propias comunidades pueden eh, organizarse y poner todos estos mecanismos de energía solar y poder Tener esa, así que sí, hay muchos movimientos aquí al Bueno, muchas gracias, María. Sí, muchas gracias por tu participación. Eh, creo que hace una, una charla interesante y mucho más interesante. Eh, estamos llegando, ya teníamos el, el Zoom, estaba habilitado hasta 12 y 35, así que serían los últimos minutitos. No sé si quieren alguien hacer un comentario final, si no ya estaríamos terminando la sesión. Eh, en principio yo agradecerles mucho el espacio, eh, gracias a, a, a mi equipo que me, me acompaña y no sé si ellos quieren decir algo. No, la verdad que sí, agradecer el espacio y este, muy, muy, muy gratificante eh, todo, todo esto, es, es, digamos, este espacio justamente que se abre para, para, para aclarar un montón de temas que, que hacen a la, a, la, a la problemática no solo... Este, latinoamericana, en este caso, sino a nivel mundial también, ¿no es cierto? Gracias. Y, y yo, eh, por otra parte, también agradecer a todos y también resaltar esto que dijo justo eso del tema de la sustentabilidad, porque todas estas acciones justamente están pensadas en, en el presente, pero también para las generaciones futuras, que es lo importante, porque en realidad no, no, no termina acá el asunto, la idea es poder ir trabajando eh, todos juntos como comunidad que en definitiva las empresas, las organizaciones, etcétera eh, los gobiernos, etcétera, son la comunidad, entonces desde ahí eh, pensar en todas estas soluciones eh, de sustentables digamos, para poder eh, pensar en las generaciones futuras también, además de las actuales Eso, gracias <risa> Totalmente. Eh, muchas gracias a todos por eh, una charla súper interesante. Para mí fue eh, totalmente enlightening, por usar la palabra que a veces, perdón, pero se me, se me patina del español. Eh, y para, aprovecho a comentarles, hay, va a haber un, que supongo yo que ya lo habrán visto en la plataforma, en On Air, en donde está todo el programa, va a haber un Zoom eh, mañana a la una y media para eh, hispanohablantes. Simplemente para socializar, así que si quieren sumarse al link para ver si hay algo interesante, alguien está diciendo algo interesante o simplemente seguir intercambiando estas ideas que parece tan interesante y, y la posibilidad de la tecnología a través de, o sea, quizás el lado positivo del COVID eh, es esta conexión eh, internacional que yo creo que es fascinante. Así que si, si les interesa y quieren sumarse al link, eh, mañana a la un y A la un y media hora de Australia. Perdón, eh, sí, 13.30 Australian Easter Daylight, Daylight Time, no okay. sé qué horario será. Ahora para no. mí son las 12.40, así que ahí podemos calcular. Ok, sí, Nosotros, porque acá en Argentina son las 22.40. Claro, bueno, entonces sería, ahora bueno, supongo que es Buenos Aires, mañana 23.40, y en Puerto Rico ahora es? Son las 9.40 de la noche. O sea que no, mañana no, no, no, no. 22:40. Ah, o oh, más o menos. Okay. <ríe> eso, es muy, eso es muy loco, ¿eh? la hora <ríe> es muy loca. Hay una página web que convierte la, los horarios los días. y Sí, y los sí. Días. sí. No si saber. buscas en Google 13:30 seguro que aparece la conversión directamente. Daniel, muchas gracias. Ha sido muy amable. Gracias. Muchas gracias, gracias a, a ustedes. Súper interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, chao. Nos veo. vemos. Chao, chao, gracias. Gracias a todos.